Una variedad de marihuana muy aclamada en Estados Unidos, descendiente de la familia Kem. Unas flores verdes claras que parecen espolvoreadas con azúcar glas y unos tricomas de cortar el aliento. Es un híbrido, pero el efecto es propiamente índico, semejante al manotazo de un gorila. Floración corta y buena producción, con una cantidad de resina incomparable. Y un efecto solo apto para consumidores con alta tolerancia, físico, propiamente índico. Con un aroma y sabor complejo e intenso. Una variedad con gran cantidad de terpenos, con fuertes notas a gasolina, tierra y cítricos ácidos.